tardes buenas noches, bienvenidos aquí a Tepi69 Gaming Channel. Match Point, muchachos. El Match Point de la noche. Botín contra el naraku Bienvenidos a todos en un Money Match de 300 pesitos mexicanos para el ganador. Es el Match Point de la noche, en la hora Golden. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Lo único y estelar el match point, aquí en Ahora Golden, un money de 30 pesitos entre Mochín y el Naraku, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, venga vamos a darle, ah que son 100 dólares dice, muy bien, muy bien, 100 dólares entonces, la bolsa a partirse, a repartirse 100 dólares, madre santa, dos mil pesos. Saludos muchachos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Cepi 69 Bienvenido, una bolsa de 100 dólares, entonces, la que se va a repartir para el ganador de esta reta. Muchísimas gracias a todos. Por favor, comparta, comente, reaccione. Estamos esperando solamente ya para que mochín envíe. Envíe el reto e iniciar Muchachos, muchas gracias, 99 Anniversary Edition Vamos a disfrutarlo en compañía Por supuesto De toda esta bonita comunidad Aquí en Five Stream Latinoamérica Les damos la más cordial de las bienvenidas Buenas noches a todos, bochín Contra el Naraku Con 99 Anniversary Edition Bolsa de 100 dólares Madre santa de Deus. Iniciamos y le damos Que es mole de olla no me digas Cerraron Cerraron, bueno, está en vivo y a todo color Como pueden ver Bienvenido a Vinoam Goki, Alan Baez, Kubikiri Basara Saludos, Paco González También me la pela el coche, a mí también, güey Ahora sí, venga, vamos a darle Estamos en vivo Y a todo color, muchachos, desde La 5 2 bienvenidos sean A disfrutar, por favor Comparta, comenta, reaccione Ya que si lo hace, probablemente Facebook Le regale estrellas para que las dones. Al espacio, recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es y será siempre de gran ayuda. Iniciamos. Cristóbal Álvarez, gracias. Un money match entre Mochín y el Araku. A ver qué sale. ¿Qué pasó otra vez? Raro, no lo puedo creer. Estos güeyes ahí están jugando al titingo y ninguno lanza. Vicente Barrios, gracias. Las primeras 30 estrellas de la transmisión. Muchísimas gracias, gente. Aquí estamos esperando a que estos güeyes se dignen y quieran empezar a jugar. <coughs> Muy bien, iniciamos ahora sí, Mochín. La tercera onda vencida, dicen por ahí. Por fin, vamos a iniciar con esto, muchachos. A darle, que es vole de olla. Mochín contra el Naraku. Muy bien, vámonos. A ver qué sucede. A ver cómo inicia esto. Compartan, por favor. Comente reacciones hey Dash, seanfi Y Baon. Con Ralf Tal parece Para Mochin De striker Así es Para el Naraku Yuri Kenzo Y Athena Con Ralf también De Stryker Ralf que hasta el momento Ha sido el top tier En el top 15 Y acá en este juego En esta versión de 99 También lo es Ahí está Terminando le damos ala, no te preocupes, no hay granados, gracias, saludos buenas noches. Versión 99 para Mochin, 98 la tercia o el estilo de juego para el Naraku. Como pueden ver arriba las barras de colores son lo que los diferencia Muy bien el Galactica Phantom, confirma muy bien ahí Mochin e inicia fuerte sobre el Naraku. Viene el Comepan, vean el juego de Kenzo. Va a ser la versión 98. No es la que se lanza con el puño de frente, sino con la bolita, el Psycho Ball. No lo lanza. Ahí. El naraco se aguanta. Ahí está. Galactica Phantom no puede. Roberto Serra, gracias. Por fin se dio DP ahí. Para el Naraku, lanzó de frente las bolas, ataque de zona, imprime tres golpes sobre la carita hermosa de Kenzo, ahí que que se entrega de última, y el Naraku confirma que era su error el que aplicó de fea forma Mochin, y lo destrozó Naraku, pudo regresar, aunque quedó muy lastimado su segundo personaje, y es la misma instancia para Sianfi, el segundo, el en orden para Mochin, está muy cerca, de llevarlo al máximo en este primer punto de la noche Al Naraku A muy bien para el de Culiacán Sinaloa muchachos Controlando los movimientos Antiaéreo hermoso bajo C, con Shampi. Otra vez repite la dosis Y con eso lo lleva al máximo, el primer punto de la noche Jugando fuerte, firme Y conciso A Camochín, de muy buena manufactura Y acá viene uno Vienen dos, tres y así lanza el combo completo con Sianfi, responde con otro básico de 4 hits, los básicos del ahorro son, para Mochín amigo, saludos saludos al profe Marco Díaz, eso como lo rompe ahí, Mochín de muy buena, muy buenos dividendos, muy buenos frutos, repito Sianfi, en estos momentos evadiendo y regresando, ahora con la chinita, pasada por abajo no puede, el overhead Tampoco magnifica su ataque y su castigo para el naraku Está muy cerca de vencer Mochín Gracias Roberto Serna, gracias los manda una a también Primer punto entonces para Mochín Y así se abre la canasta de madrazos muchachos Buenas noches, dejen ese like por favor Es un money match, repito Entre Mochín y el naraku Culiacán Y el puerto de Veracruz presente Dándose a madrazos Pulichis y jarocho. Así de sencillo. 99 Anniversary Edition. Vamos a continuar otra vez. El estilo 98 es el que propone el Naraku. Saludos Miguel Ángel. Disfrutemos de esta batalla. Así es. Qué buen confirm de 5 hits para el Naraku. Con esa Yuri. Portento hermoso. De fuerza, belleza. ¡Y ataque para el naraku! ¡Eso! El ámbar Intenta lo mismo ¡Eso es! ¡Shut up! ¡Por la espalda! ¡No puede Yuri! Que bien responde Mochi! ¡Y salva! ¡Ese salto hacia atrás! ¡Y el regreso! ¡Por fin Galáctica Phantom! ¡Uno! super ¡Se acabó la meneca! ¡Gran inicio entonces para... Mochin, Roberto Serna, gracias, hermano. Por las 50 estrellotas, gracias. Earthrow, ahora el de Atena. Cesar se salva, muy bien. Rey Blake, gracias. Gracias, hermano. 318 días siguiéndonos, gracias. Muchachos, muchísimas gracias. Sigan, por favor, la página para que vea más espectáculo de esto. 100 dólares en la bolsa. Doble, triple pasada, cuádruple. Qué bonito, 6 quites lo que lanza Mochin. SK Dash, la neta. Se la sabe, sí trae. Algo sape. Algo sape, Sequeida. Andy Bogar, 557 días. Daniela Adrián Torres, muchas gracias, hermano. 557 y 11 días para Andy Bogar. Gracias, muchachos. Tres golpes. Buscaba el cambio de guardia. A Camochin entra de frente. Primero con una pasada abajo y después con un overhead. Cuando el otro lanzaba un DP y ahora retrocede el Naraku y Mochin lo está dominando. El estilo 99 hasta el momento sobre el 98 de su rival. Antiaéreo. Qué bonito está jugando Mochin, carajo. Bueno. Último para el Naraku viene Kenzo. Y todavía Bao no se ha presentado en la reta. ¿eh? Y se lanza otra vez al frente Mochin. con una ofensiva única hasta el momento. Maniatando a su rival. Cayó increíblemente. Otra vez hazme tuya, por favor. Le dice Naraku. No pudo. No puede romperle al Naraku. Mochín firme hasta el momento. Fuerte. Repito. Básicos del ahorro. Demasiado, demasiado arriesgado con esos DPs ahí. El Naraku y suma el segundo punto, Mochin. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Fernando Tomás, Tommy. Gracias, muchachos. Esta noche. Echándome mi juguito, muchachos sabroso, trae piquete por cierto muy bien, 2 a 0 Mochin. venciendo hasta el momento, vamos a continuar con esto maniatando a su rival acá el de Culiacán el del norte por fin Naraco encuentra algo ahí con Atenas. ya lanzó a Wip a su cuarteto acá el Naraku. y es la última la del látigo Viene el látigo, viene Whip Que eso significa Whip En inglés, látigo Muy bien throw de Athena Y parece que el Naraku por fin se va a meter a la pelea, amigos Comparta, por favor Compartan, por favor Así es, gente Ángel Aguirre, gracias por el like, hermano Compartan, maldita sea Counter, de Atena de frente no puede, ninguno ¡Como! Tres golpes para siempre Gana muy bien el salto Abajo por fin el Naraku Me sorprende que no lance Más Phoenix a Rogue. Atena Se los guarda ahí Naraku, oh, con razón, ya vi por qué Lo contrarresta muy bien Mochi. Queriendo, queriendo llenar barra lo hace que bien ese Command Grab que no tiene Atena en este juego Sí, en la versión 98 y acá lo tenemos bonito combo de 5 golpes está cerca de caer Ciampi también hermoso fruto y dividendo para Atena cumple, cumple sin duda alguna es turno para el Kumepan Kenkow ahí está ¡Ah, que buena respuesta de 5 golpes Haciendo lo suyo también, Sionfi Ahora sí, ya lo encontró No te puedo creer Falló en el timing ahí, el naraku Se está viendo Impreciso en el timing el naraku, eh Ahí está llenando un striker más Ahí Mochit no es burla Es porque necesita y quiere un striker La comidilla, ahí va otro más te mando esa barra de poder Hermosa pasada, Chica Chávez, gracias, bien. Lo dominó el Heráculo, aguantó solamente. Jugó con él. Y venció. Por fin hace su presentación. Bao. Tres strikers para Mochín. Conteniendo la base de zona. Se va un Ralph a favor del player 1. Otra vez la zona. De muy buena forma. Lo está consiguiendo la tortuga. Compartió el sin gracias. ¡Oh, oh, oh! dos golpes, lanza el nivel 1, y lo impacta el naraku, se está metiendo a la pelea, parece, y solo parece, en apariencia, se mete la pelea el naraku, ahí está, lanza la genkidama, ahí de muy buena manera, con Bao, Mochin, y lleva esto al máximo, la pelea de los mil días, así es, por fin se da, Así es, y también se burla del Haraku ¿Qué pasó? Dice Roberto sí Ahí está el antiaéreo, latigazo Para la vaquera, asesina, a Whip Y ahí va, de frente Muy bien, Está el momento. Lluvia de cabezazo sobre el látigo Y fueron ocho Y quería, intentaba el cambio de guardia No pudo hacerlo, acá Mochín Le va de solamente Whip Final al frente, bonito cross-off Entra el en overhead y otra vez sujeta a Mochín Y ahí va y se está nivelando esto en cuanto a sangre Y está lo ganando El comeback, ¡ah! ¡Lo levantó ral ¡Increíble el combo! ¡Primer punto para el Naraku! Frotó la lámpara y de muy buena manufactura Logra el combo, la ejecución divina Y el primer punto es para el Naraku, amigos Aquí en TP Gaming Channel, muchas gracias Saludos a todos, buenas noches ¡Mua! Buen combo con Whip ya se mete a la pelea y les digo, lo tenía guardado. Yo no sé por qué no lo utiliza el Araku desde el inicio. Pero bueno, ahí está Whip proponiendo gran juego y lográndolo, ¿eh? Efectiva a madres. Guasón Quijada, gracias. El Pajaku para los cuates, así es. Bienvenidos muchachos, muchas gracias. Comparta por favor el stream, coméntelo, lo, deje su poderoso like. Eso me ayuda bastante. Recuerde, cualquier aporte de su parte a la página es de gran ayuda. Duelo de Mexas. Y muy bueno, ¿eh? Vertical el salto. Abajo la patada. 788 días para Guazuki Hana. Siguiéndonos, gracias, hermano. Pajaku contra el Mochila. Sí. Es correcto. Dos golpes. Antiaéreo. El, el mejor movimiento es el momento Y el mejor poder para Mochin El abajo se, ¿sí? que asqueroso eh Modo matador, modo cazador Para Mochin Ahí está, jugando efectivo Sin arriesgar mucho Ejecución firme Y es suficiente para llevarse Prácticamente en perfect A Atena. Abajo no puede Alberto Rendón Herrera, gracias Eso, muy bien Por fin El es para Kenzo Salvamento y Madrazo de frente, directo a los Para ahora ahora. Hermoso Overhead Uy, no pudo hacer más Hazme tuya, por favor Lo pide a gritos en Naraku Activa la barra y no sé qué quiso hacer, Mochi La cagó horrible el Player 1 Tremendo drop y ahí va otra vez al frente, tiene barra todavía, al menos un poder más, no lo hace, no lo hizo, prefirió que terminara la barra, cargó al menos un striker a su favor, hacia atrás muy bien la doble, que bueno, ese ganchito de patada fuerte, para quien superó, no le alcanzó al de Veracruz, y es el turno del látigo, con dos strikers y una barra a su favor. Encuentra el madrazo de Ral. Arriba confirma solamente Mochin. Intentaba el reset. El cambio de guardia. No pudo hacer más. Entrega Whip ahí por la espalda. Elimina el striker de Ral. Mochin, cuatro golpes. Otra más. Entra bien con tres kits. Ese convito básico. Patentado. Con la marca, con la firma. De Mochin. 3 a 1. Josué Velázquez, gracias Argenis Reyes, muchísimas gracias Y porque nunca falta un Johnny en la transmisión Ya llegó un Johnny En viernes mm. Johnny Barrios, saludos a Johnny Barrios Salud muchachos Por los buenos tiempos Y porque muchos ya nos pagaron hoy <ríe> Hugo Mendoza, gracias Gerardo Treviño también Dejen su like por favor. Bien jugado. Enfriane la topita. Dice Arboledas, ¿cómo estás? Gracias. De frente. Dos golpes solamente. No culminó su ataque ahí. Mochín. Germín Aguilar, gracias. No puede con dos golpes. Eso es. Abajo la patada es para Wip Sorprende a Naraku lanzando a Wip de inicio Hace ¿eh? la pinta solamente No puede No puede Qué bien está Manejando los hilos de la reta Mochine. ¿eh? Por fin Se viene el combo muchachos Ahí está Fueron nueve golpes solamente no tenía Un nivel Disponible El Pakaku. Ajá, Bonito antiaéreo no, no puede vaya forma de atacar para Xianfei. listo ya me lo brocharon a Mochin. de inicio Wip cumplió venciendo el primer personaje ahora, ¿cuánta sangre le va a robar a Keidat? entra por la espalda Ralph, seguramente no fue lo que quiso ahí Uchi. él mismo se vio sorprendido Nesta ¿cómo estás? muchas gracias Queridos Treviño, hasta Monterrey, gracias Eddie, ¡Saludos! ¡Está bien potente esa sí. ¡Sujeta frontal! mochín. ¡Evade! ¡Solamente Whip! ¡Se entrega! aéreo hermoso! ¡Hace la pinta! ¡Encuentra una patada! ¡Arriesga mucho el araku. ¡Eso es! ¡Shut ¡Ya cállate! ¡Y le metió un patadón en el océano! ¡A Whip! ¡Ahí! ¡K-Dash! ¡Sujeta frontal! Mochin busca de frente, encuentra Noverge, en cuatro golpes solamente. Otra vez la pinta. viene ahí con el teleport. Otra más. sujeción frontal. Air, dash, air Throw, perdón, ahora para el Naraku. En la esquina del dolor. K-Dash no puede zafarse. Bonito, antiaéreo. Viene la combinación divina. Ahí está. Mochin con ese convito básico en la esquina. Que quita demasiada sangre, tres golpes Creo que pudo haber hecho mucho más No culminó su ataque Ahí está, dos golpes solamente Yo salazar no gracias Money match, recuerde, 100 dólares 100 dólares en disputa Ahí está Buena Con todo y nivel 1 para el Naraku Y no se queda atrás no retrocede, se va al frente Y el otro no gasta barras para quitárselo de encima Eso es, bien por el naraku ¿Cómo vence a Keidai No le permitió nunca Zaparse de la esquina Y así vence, sube debajo Está muy parejo esto Ocho cabezazos Todo completo Sobre Kenzo otro counter más, muy bien, y tiene una barra, quedó con dos strikers disponibles ahora Mochín, y no puede, de todas formas sujeta a él, mete los ocho cabezazos al máximo, ahí una la sujeción, como se entrega increíblemente, Mochín después del segundo golpe de Ralph, y lo confirma, el Naraku va frente, eso es, patada por abajo Y ahora sí, a manejarlo La estrategia, los hilos lo maneja El Naraku y Player 2, el de Veracruz Por supuesto, por supuesto Él no va a arriesgar, claro De muy bonita forma Inteligente el Naraku Y ahora sí, último Último movimiento para Mochit. arriesgalo todo No, fue con un solo agarre Segundo punto para el Naraku Se mete de nuevo a la pelea Está muy reñido esto muchachos Gracias a todos, somos Tepi69 Gaming Channel, gracias de verdad, comparta por favor, comente, reaccione. Bien, Marco Polo, gracias por el like, hasta Cancún, Sander Kane, gracias hermano. Adrián Pérez, ¿cómo anda? Está muy buena la reta, eh Es el momento de que compartan, por favor, maldita sea ¡Maldita sea! ¿Cuándo van a compartir? Round a ver, en el escenario de Crisely. <tose> Sean Fiquei, Dash. ¡Y vamos! Domínguez, gracias, hermano. Gracias a todos. Comparta, por favor, coméntelo, reaccionelo. Necesitamos llegar de perdida a las 5.000 estrellas hoy. Ojalá me puedan ayudar. Gracias, muchachos. ¡Monibach! ¡100 dólares en disputa! Muy bien. De frente y dos hits Ahora tres, cuatro. ¡Hermoso! Como contiene, güey! No la dejó hacer nada, Miguel Put Gracias. Una exhibición Muy potente La verdad la decían fin estos momentos Para Mochín De los mejores jugadores mexicanos Dominando este personaje Sin duda, Ricardo Cruz, gracias hermano Ahí está, dos Uno más, patada abajo Cae Atena. Qué bien se repone Phoenix Arrow No llenó la barra El naraku no pudo prolongar su ataque Dos Tres solamente. Se lo guardó Mochi. No hizo nada. Novelas, dice sí. Natalí. Saludos, ¿cómo anda? Gracias, Johnny Barrios, gracias. Eso. De frente uno. Pasó de arriba abajo. No puede más. Ahora sí, por favor, dice Atena. El teleport, no sé por.. El teleport. Esa mamón Naraku Tan fácil que era acercarse y golpear. El error le costó caro al naraku. Pagó con la caída de Atenas. Y acá Mochin puede definirlo. Y puede que la cante. ¿eh? A ah, como va la cosa, la voy a cantar. 100 madrazos sobre Kenzo. Bonito combo de 6 hits. <risa> El nivel 1. ¡Oh! Ahora sí. 1, 2, 3. 5 hits al final para Siamfi. Lo levanta ahí. Y... Ral quedó muy lejos. Neto Rayo, gracias. Cerca de cantarla Ay, gracias Naraku, no te puedo A ver, dale, dale, gracias Naraku Decía yo Arriesga mucho con el DP El Naraku, bonito cross Cuatro golpes Y era un striker más, lo pierde ahora Amigos míos, vamos a cantarlo Todos, full anal Invertido Con bautizo incluido para el Naraku Lo hicieron suya Literalmente, 3 por 1 Asterisco para el de Veracruz Cuarto punto de Mochín 4 a 2 el marcador Hermoso ataque 676 días Para Helio Domingos Luis Canul, gracias Muchas, muchas gracias En la tuerca mojada, Miguel Bienvenido A la hora feliz, la hora golden En este viernes, muchacho Lo va a levantar, ¿no? Falló, mochín. Se quiso ver cremoso ahí, Y lo va a pagar Por la mala Chicharito, llegó el Chicharito Hernández Gracias Saludos viejo, saludos, gracias Ahí está Sujeta bien a K-Dash Ahí, güey. Y vence Los mandos como tú iluminado no me gustan Porque se quedan pegados, güey, Se aplastan Y ahí se quedan aplastados Fallan mucho Y te recomiendo el Fori Hayabusa Ahí está, vámonos Oh, falló los latigazos. ¡Arriba bien! Así es, Joscar, así es, güey Ah, bueno, ya vi el Juanba obsidian Me quedo con el Juan obsidian, güey Koriha Yabusa Mad Cat Hori Hayabusa Yabusa, güey Fallaron los dos Segundo personaje para ambos No tiene recursos en cuanto a striker Digo chin No hay asistencia No le importa, él ataca Consigue cuatro golpes Conejos dice, el cuate Lalo, ¿cómo anda? Cuate Lola, presente el money match de 100 dólares. Hazme tú tu... no te creo. ¿Cómo no lo aprovecha ahí, Mochit? Y el Arakus también a 5 metros se lanza un DP. Y le salió barato. Ahora sí, se le esquina la chinita. Toma, 3. Cambio de guardia, no pudo, Mochit. Buena idea, mala ejecución. ¡Se la leyó Naraku! ¡Ahí va! ¡Eso, Antierio! ¡Lanza en la distancia! ¡Yo jugué ya ayer, Javier! ¡Hoy se trata de narrar, viejo! ¡Ahí está! ¡Tomuenage para Kenzo. ¡La última y nos vamos, dice Naraku! ¡Lo contiene con pasada abajo! ¡Y aguanta solamente! ¡Mochin, por la vía de la vergüenza! ¡Sí, un combo auxilio en toda la vida, viejo! La -ra -ra -ra -ra -ra -ra. Tiene todas las barras disponibles Y se comió una ya Ahí, Sianfi Bien jugado por parte del Naraku Y ahí va al frente Amae, lo aguanta bien Otra más, gana el salto Propone ofensiva Y se comió un DP por la espalda Ahora sí le funcionó el teleport y Ramírez, gracias ¡Ah, qué bien! Gran inicio con Bao para Mochi le leyó el movimiento. Apenas inició. Y hace lo propio ahora el Naraku. Le regresa la jugada. Lanza su ride y se queda sin recursos. Le queda uno disponible al Naraku. Eso. No puede presionar Star. Si presiona Star, Mochín se entrega. Ocho. Cabezazos. Counter. No perdió, sí Por supuesto lo quemó De otra manera, evadiendo Por la espalda mete un codazo Atena, abajo bien ahora Counter Tiene las barras, los recursos a su favor El Naraku, entra con Un agarre, ocho cabezazos Martín come gracias Otra vez la zona Está remontando esto Mochín. De buena forma Qué bien jugado Lanza el counter, ahora el Naraku y el Phoenix Error, oh qué error tan marcado y tan crucial para el Naraku 5 a 2 el marcador, Mochin al frente Estirando al máximo la liga, estirando al máximo el round De fea forma se entregó el Naraku al final y solamente aguantó Mochin, muy bien 100 dólares muchachos, Money Match a ver qué sucede César Ángel Led Zeppelin, el cepillín Presente el maestro, saludos hermano ¿Qué dice? ¿Todo bien? Buena Hermoso Y ahí va Queriendo entrarle Ahí Siampi no puede, ajá, arriesga muchísimo con esos ahí. El Draco eh, ha sido la comidilla de toda la noche en su contra. Gracias Cepellini. Galáctica fanzor Eso. Bien jugado. De nuevo mantiene el ataque firme con su ofensiva. Y ahora sí. ah qué bueno el Coman grab. La entregó Ciampino. Ahí está, es el primer error no forzado que le veo a Mochine con ese DP. Al aire, como los ha hecho toda la noche Naraku. Ahí va, Phoenix Error. Eso es, pum. La revinta con un patadón ahí arriba. Ahí está. Haciendo lo propio Mochín. Y mantiene un antiaéreo. Y ahora de frente sujeta. Y la tiene en la esquina del dolor. Haciendo la suya, Wii. Pasada voladora. Dos. Tres. Y super No. Falló. No lo golpeó. Yo pensé que sí lo hacía. Yo pensé que sí la golpeaba. O no fue si fue un error en el timing ahí. Para Mochín. Hermoso Lo que juegan, lo que proponen Vámonos Ahí están las latigazo No te creo ¡Naraku, carajo! ¿Cómo se entrega? Ahí está Al suelo 5 por 2 el marcador Increíblemente ahí está la diferencia y no quiere quedarse atrás en eh. ahí está, buena, el cross asquerosísimo ese cross de Kenzo ¿Cómo lo volteó se entregó, se entregó se regaló totalmente Mochín. y es turno de Bao 100% de barra para Kenzo Así que esto va a estar sabroso. Va a estar bueno. Ninguno arriesga, eh. Calculadores a ambos. Hay nervio. Prolifera la imprecisión en este momento. Eso. Patadita para Kenzo en Overhead. Tumbó Bao. Eh, con eso responde. Con un hammerfall. Tres hits. Y tiene una barra. Y quizás la queme con un counter o una evasión. Más no con un striker. No va a tener tiempo. Ahí está. A menos que lo tumbe. Quede muy lejos Kenzo. Responde con lo mismo. Hay ataque de zona. Me gusta porque todos los puntos están yendo hasta el último round. Bien lo contiene. ¡Ah! Le reventó la jeta de un patadón doble Counter para Kenzo Evade Bao, era lo que les decía Otro counter, viene la bolita ¡Qué bien lo midió el Araku. Y por la vida de la vergüenza ¡Punto para el Player 2! ¡Qué puerco están jugando! eh. Un juego asquerosísimo el de ambos Que se están dictando esta noche Una cochinada total Cofre 99 Anniversary Edition para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, amigos. Yo soy Tepi69. Por favor, comparta, comente, reaccione. Fight. Bao inicia para Mochin. Ese es el cambio. Dantelos gracias. Hagan sus apuestas. ¿Quién va a ganar? Money Match por 100 dólares. Eso, 5 seis 6 golpes. El combo fue completo para el Araku. Y ahora lo aguanta Bao Y no puede, el resto de las buenas sí El Wrecking Ball No funciona para Wii Ahí está la sujeción de Bao Eso ¡Uf! El segundo golpe No lo levantó Ralph No puede Cabezazo Tercero el de Mao. Ahí va otro más. Fue patada doble. Todo aéreo. Eso es. Qué bien lo aguantó. Listo. Arreglada Whip. Es turno de la Psycho Beneca. 5 a 3 el marcador. Esto es a 10. Una barra disponible para Mao. Ah. No se creo. Ya estaba muy arriba ese Psycho Bola. Para Mao. Eso bien. Qué bien lo aguanta, eh. ¡Pero qué bonito juega con Bao Mochín. ¡Ahí está! ¡A ver! Tres solamente, y Yondavitun, gracias ¡Otro más! ¡No te... ¡Naraku! Ca... malditas ¡No! Cayendo en imprecisiones de Naraku Se le ve nervioso Está dropeando mucho, ¿eh? ¡Completamente en vivo! ¡Para toda Latinoamérica y el mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Toma! ¡Kenky-Dama! Y se va la madrina de debajo. Ahora viene el padrino. Estoy casi seguro que viene un DP. Viene un DP, claro. Lo dije. Y cantada vale doble. Y quizás lance otro. Y ahora sí, Mochin. Lo calculé ¿no? El cross-up de Henson está asquerosísimo. Y un barrano. Mochin. Vaya jugada, eh, con Bao. Vaya jugada con Bao. Ahí está, Mario Estrella, gracias. ¿Cuánto tiempo, Mario? Están reviviendo los muertos esta noche. Ahí está, se quitó la Valaria. Y el 3 por 1, John Saldaña también. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Cuánto John esta noche? ¿Cuánto Johnny? Ah, oh, Johnny, será porque cierres. Mm, Picarón. Por fin se entregó una vez más el Naraku. Ya se queda parado Mochi eso es una declaración de guerra! Eso es una declaración de guerra! ¡Mochín esperando! ¡El Naraku llenando barra! ¡No! Esto, es, ¡Esto esto, ya! ¡Tiene tintes violentos! ¡Tiene tintes burlescos, por supuesto! ¡Ahí está el Coman Grab! lo maldita sea Naraku! ¡No! ¡Punto para Mochín! Muy bien, ¿dónde andaba el Mario? Puro mono roto, así es. 6 a 3 el marcador. Ganando hasta el momento el Player 1, amigos. Mochín de Culiacán, Sinaloa. Iván Cruz, gracias. Muy bien. Es arranquel y el suegro sapeando el Draco. No hagas quedar mal a mi hija, dice. Kishpe, Soria, gracias por el like. Muchachos, muchísimas gracias. Por favor, comparten el stream. Dejen ese poderoso like. Que no tiene idea cuánto nos ayuda a nosotros. Mochila hasta el momento. Vencedor. Air throw para cena. Eso. Conseguir uno, dos, tres. No, el, el último no golpeó. Oscar Cruz Álvarez gracias. eso es Cuatro ahora Ah, qué bonita ejecución Caray, cómo juega Mochín Con Siampi! Un porcento, una estampa ¡Mua! Exquisito Lo que hace con Sianfi Mochín, qué bárbaro Cama Otra vez Juega fuerte. Juega con todo. Hermosa ofensiva. Saludos a la tóxica de parte de Javier Hernández. Juan Luis Sanz. 75 estrellotas. Muchas gracias, Juan Luis. ¿Cuánta ayuda nos hace, hermano? Gracias. Eso es. Dos dólares esta noche. Ahí la llevamos. ¡Ahí la llevamos! Dos barras para siempre. Ofensiva total. ¿Cómo la había...? Ya había... Conseguido lo más difícil, ahí en Araku. Entrarle, voltearle guardia. Eso es, cuatro golpes. No, no, no, Mochin. Está roto, Mochin con Sianfi. Durísimo juego. Ahí está, tres. Se fue Real. Y es el momento de soñar para Kenzo. no. Se va al frente, el arriesga demasiado Tomo en Ague. Me lo quitó de encima, buen counter Aristóteles, llegas, gracias No puede más, Elías, ahumada, gracias Qué bien, lo mide Ahí está ¡Cross-up hermoso! Como le entró Sianfi No, no, no, no, no, no, me tiene impactado el juego de Mochil. ¡Otra vez entra! ¡Increíble! ¡No te puedo creer! ¡No! Todo lo que intenta le sale hasta el momento ¡Ofuscadísimo! No sabe qué hacer el araku, Ni por dónde entrarle ¡Impresionante! ¡Ahí va! ¡Arriba el CD! En dos ocasiones Buscaba una tercera y no pudo Cuarta, codazo. Se entregó el Naraku. No importa. Cuando escuches esto, encontró defensa. ¡Ah! ¡Oh! Por fin. Por un segundo se acordó quién era el Naraku. Y metió un hermoso combo. No puedo creer que está pasando con el Naraku. No puede. Lo está sodomizando el Kulichi. Ocho cabezazos Un poquito más de barra Por fin, a ver Naraku A ver Naraku, venga Elimina a Ralph, se quedó sin Strikers ahí mochín No hay asistencia No importa, Denis Osorio Saludos, Denis, Muchas gracias. 50 estrellotas. Gracias, muchachos. No tiene idea de cuánto nos ayuda con esto. Son tiempos de vacas placas. Uh, no lo pudo levantar. Era la última oportunidad. No, le queda uno más. Le queda uno más a Naraku. A ver, viejo. Quémala bien. Úsalo como se debe. Recuerda. El poder que tiene... Oh, qué bien. Qué bien está entrando. Está intentando... Inter... A, a base de movimiento random. Ahí, mochín. ¡Ah, ¡Oh! no le alcanzó! ¡Increíble! Hermosa estrategia para el Araku. Un segundo le faltó. Caray, estuvo muy cerca. 7 a 3. Ni hablar, ni hablar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estuvo muy cerca el eh. Le faltó Una milésima de segundo Creo que lo debió de haber hecho Perdón, un segundo antes Juan Castellum, gracias Bienvenido Juanito, gracias muchachos Dejen ese like por favor Dejen un like todos, amigos K-Dash contra Atena 7 a 3 Johnny Anthony Martínez Otra Johnny Juan Gastelum, gracias. Arriba tres golpes para Mochin. El Money Match. Con mucha categoría y cátedra por parte de Mochin. ¿sabes? Sobre el Naraku. No puede el de Veracruz responder. Jairo Vega, gracias. Ahí está. Coman un Uno. No. ¡Naraku, carajo! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más, Naraku! Jugando basura esta noche el de Veracruz. ¡Terrible! Teme". <tose> Está en la esquina, que invierte en papeles, no retrocede el Naraku. Bien, con básicos del ahorro Beto Sánchez, gracias hermano Qué milagro Betín Está llegando, a ver, está llegando gente Que tenía tiempo que no veía por acá Muchísimas gracias a todos Demasiado morbo Y Pajaku no está dando el ancho Está fallando muchísimo Hay demasiada imprecisión Pareciera que hay nerviosismo, ¿no? Es de verdad 7 a 3 Doblegándolo y un poquito más ahí. Mochín al Naraku. Abajo, de frente. Por todos lados. <risa> Está dando langosto, dice la angosta, la tortuga. Otra más. Muy bien. Vertical doble. De frente hermoso. Limitando los movimientos de su rival con este ataque de 5 hits. Y, y no alcanzó a llenar el striker ahí, 100 feet. No le permitió al final. Eso, arriba, abajo. Cami Manjita, gracias. Counter, Carlos Silva, gracias también. Por fin, por fin. No hay counter, no tiene barras. No. ¡Qué bien! Sorprendió a distancia el Aracur en el último segundo. Y venció a Sianfi. A ver si le permite hacer algo en contra de Bao. Está complicado esto, eh Muy difícil para el naraku No se acaba todavía Entra bien en Overhead. adelante con A Abajo la pasada ahora. Bien para el naraku, sigue robando sangre Y si estira el round, se recupera menos, ¡Vao! No, no pudo Turno del látigo Último para ambos Es clave esto para el Naraco. Clave. ¡Ay, hazme tuya, por favor! Seis golpes solamente. Pudo haber hecho mucho más ahí en Naraco. Ahora sí lo va a hacer. Esto precisamente. Doble striker. Muy bien. Triple striker. Mamita querida. ¡Qué tremendo combo! ¡Dime vaquero, perro! ¡Impresionante! 33 golpes. Un punto hermoso. Y por fin el Naraku se acordó quién es. 7 4. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Por fin se acordó quién era. Y ahí está el Naraku mostrando. Impresionante. Bucara treme, gracias. Cuánto tiempo, Bucara? Mira, ¿qué les digo? La gente está llegando, está llegando. Arriba el CDS para abajo. Bonita manera de entrar en el aire. Y no permitirle zafarse Naraku. Y ahí va de frente. Gracias, Mareno Beltrán. Bucara, treme, gracias. Bonito, doble cross, no. Más el primero El hombre que es la patada. Otra más Javier Baumen, gracias Entra con tres golpes, vao No se expone Queda a neutro Después del espejo Es la oportunidad ahora para Naraku Alejandro Camacho, gracias, listo Despachada, Whip. Puro mono roto, dice la tortuga Hace rato lo vi a Alejandro Vera, también tengo tenía rato que no lo veía por acá. Gracias muchachos. Gracias por echarse la vuelta con nosotros y pasar a saludar de perdida. ¡Luis Banda, Chihuahua! Gracias, hermano. ¿Ustedes creen que vaya a terminar en las 20 uñas del araco? Yo creo que no. Yo creo que no. <risa> uh, uh, uh, uh. <risa> <risa> ¡Eso es! ¡Oh! Ahora sí le salió Mochín Llorero Espinosa, 99. ¿Qué está pasando, doctor? Sí. más por 200 dólares. Y sobre todo el orgullo, eh. El orgullo también. Muy bien. Viene Kenzo. No ha podido. ¡Shut up! ¡Cállate! Otro más Eso ¿Cómo lo aguanta? ¿Cómo lo tiene a su merced? Ahí está Buena Cámara Pajaku No la cruz azul es? Al menos posterior Los 20 uñas dice No, el octavo punto está en la bolsa para Mochit. No se lo quita ni Obama Nada en el mundo le va a quitar el punto A Mochin Y ahí está manejando los hilos Controlando y definiendo 8 a 4, doblegando en estos momentos A su rival Qué bien 8 a 4, no responde El Naraku Repito, un juego solvente Para Mochin Gracias por el like El da 99, mod, morbo, orgullo y dinero, dice Ricardo Cruz. Sí. Mariano Beltrán, gracias por el like. Gracias muchachos, dejen por favor la estampita. Bueno. Siguen las 20 uñas. Carlos Charlie. Creo que terminando esto, güey. Creo que terminando esto Ahí está Araón, Eno, eh, ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo? ¡Perfect! Impresionante La Sianfi de mochín! Por si quedaba Algo claro ¡Perfect! ¡No! Sin lugar a dudas Una de las mejores Wits que he visto De las mejores Ahí está 100 golpes, otra vez. ¡Oh! Se quedó parado en dos ocasiones el Naraku. Dando una exhibición de miedo, eh, Mochín. Y el Naraku no encuentra otro más. No te puedo creer. ¿Y qué hacemos? Díganme ustedes, muchachos, ¿qué hacemos? 100 dólares. Disputado. Y hasta el momento, Mochín. Firme a por ellos. Tomo Enage, ahora para Kenzo Qué bien Lo rompe Una barra para Kenzo Se arriesgó y consiguió el Naraku por fin Al frente Sianfi Encuentra puñetazo Y confirm. nivel 1 No se va todavía No se va todavía Por fin Ahí está De última no quiso, no le importó. Ahí, Xiangfi. E. Eso. Galáctica Phantom. Gracias a todos los muchachos. más esta noche. ¿Cómo soporta, guantabao Bien definiendo. Cerca del Match Boy Mochín Duelo a 10 Muchachos, 99 Anniversary Edition <tose> <tose> ¡Pum! ¡9-4! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Gracias, gracias por el, el dato ahí El comentario, güey la neta, yo digo lo mismo. Pero bueno, ya no lo controlo yo. 9 a 4. Match point para Mochin. Y esto acá puede terminar. Sin lugar a dudas, muy fuerte. Qué exhibición esta noche para Mochin. y va como un bólido al frente quiere sacarle la cabeza a Naraku sin saber nada ¡Bum! no pudo ahí está eso es cayó el primero para Naraku increíble Qué juego el de esta noche la bolsa de 100 dólares van a ser para Mochin. Todo indica. Muy complicado el panorama que tiene Naraco al frente. Eh. Dificilísimo. Bien. No encuentra. De frente no hace ¡Oh! Lo rompió de frente otra vez con un ve. Otro más, caray. Bien jugado. Match point para Mochins. Y lo va a dejar en 20 uñas. Va a quedar en 4 el narajo increíble. De copy. ¿Qué más se puede decir? Otra vez. Otra vez. Ahora sí. Definiendo Mochin. Brutal pelea por parte de Mochin. La victoria es suya. ¡Diez a cuatro! gracias a todos por acompañar. Le dio durísimo, la neta. Le dio durísimo, le dio muy duro. Mochín ahí al Naracu, muchachos. Muchísimas gracias. Caray. Cuando repita como Ahorita nos vemos, viejo. Gracias, gracias. A todos por acompañar. Le dio muy duro, la neta. Mochín al naraku. En una noche efímera para el player 2 desconocido completamente por parte de su servidor duro contra el muro lento contra el pavimento y macizo contra el piso así lo sufre naraco. muchachos yo soy tepis y y los mandamos a todos un meteoro pegazo de buenas noches, Eso aún no termina es la hora golden y ya volvemos, no se lo pierda bye bye, bola de manco me la pena. ¡Adiós! Victoria por Botín! 10 a 4. En el 20-10.